Según diversos estudios, la última temporada, el aumento de las viviendas de uso turístico de situación irregular ha aumentado exponencialmente en Bilbao. Esto tiene consecuencias para la ciudad, tiene consecuencias para aquellas personas que tienen un negocio de viviendas turísticas que se ajusta a derecho regular. Esto tiene consecuencias también para los barrios, aquellos barrios en los que este tipo de viviendas eh, de, que funcionan de forma irregular eh, tiene consecuencias en la gentrificación y en la turistificación de los mismos. Y tiene consecuencias también de carácter fiscal, ya que esas viviendas que lo hacen de forma irregular no están pagando las tasas y los impuestos que les corresponden. Precisamente por eso, el próximo pleno del ayuntamiento vamos a llevar una proposición con tres puntos. El primero, la mejora de la inspección sobre esas viviendas turísticas que, que funcionan de manera irregular. El segundo, la mejora del cuerpo de inspección del Ayuntamiento para poder tener más medios y más recursos para poder combatir ese fraude. Y en tercer lugar, la mejora de la coordinación de, del Ayuntamiento de Bilbao con los nuevos mecanismos que ha puesto en marcha la Diputación Foral de Vizcaya para perseguir ese tipo de fraude.